A puertas del proceso constituyente que lo único que no puede hacer por acuerdo expreso de la ciudadanía es revisar los acuerdos internacionales, no parece lógico que votemos hoy el TPP-11. Es importante tomar buenas decisiones para el país y que todo lo que hagamos en materia internacional sea discutido y analizado en el contexto en el que nos encontramos hoy día en el mundo y en nuestro país. Por lo tanto... Este no es el minuto para discutir ese acuerdo internacional, menos cuando vamos a revisar al menos cuáles son las normativas generales que nos vamos a dar como país a lo largo de la nueva Constitución. Por lo tanto, hoy no es oportuno ni eh, necesario someter a votación en lo